Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. para enseñaros un ambos de demás me ha tardado en venir fue uno muy poquito vamos un poquito diez días una diez días sí, 10 días pero otro me ha tardado en venir un mes y vinieron los dos juntos yo no entiendo nada certificado voy a ponerlo a un lado y os enseño lo que he comprado mira voy a abrir la caja así y voy a enseñaros estos son los regalitos de rocío que luego lo enseño y voy a enseñaros lo que compré Mira, lo primero que compré y que aparece por aquí voy a acá así lo primero que compré fueron estos papeles de mona de zinc que son muy de primavera como muy de pascua ¿Vale? Son de 30 por 30 y paso a enseñaros rápidamente porque mmm, hay muchos papeles. Entonces, vamos a ponerlo aquí y os lo enseño. Estos son los papeles. Yo creía que por aquí detrás iban a venir recortables, pero no. Viene una hoja entera de recortable. Aquí pueden poner otro papel, digo yo. Bueno, este y este. Pues este sería los papeles de mona de sí. Y como vienen en Chico Lovaco pues yo no sé lo que pone. Colecciones de básico cogido esta trae dos de cada uno y dos pues esto era uno de unos básicos con estos colores pero también me pedí estos otros veis que vienen en otros colores por ejemplo estos que son en gris y aquí se terminan los básicos bueno pues ya de básico vamos surtida mira le cogí recortables que son de mona de zinc muy marinerito veis y todo todo todo son recortables a ver son marineritos esto pero yo creo que hay de todo vamos a verlos. y a ver cuántas hojas traen yo no lo he abierto mira de momento dos iguales tres uno dos Tres, a ver, tres, tres, hay, le doy la vuelta y mira. bueno pues estos son los recortables de mona de, de zinc que traen un montón que me gusta que sean así de chiquitito porque valen para adorno chiquitito y no son muy grandes y me gustan están muy bien mira de daika compré esto de de 24 papeles y son de 20 por 20 y vienen así, muy cerrado. Vamos a abrirlo. Mira, yo no los he abierto. A ver, y vamos a abrirlo. Ha nacido una estrella, se llama. 8 por 8 8 por 8 pone aquí que son 20 por 20 centímetros es muy bonito esto no este plástico ya no vale porque Uy, que se me caen los regalos este lo meteré en otro plástico mirad compré otro de recortable de minta y bicarola y mirad Pues este es de Minta y Picarola. Y trae 5 de 6x8. Pero como son para recortar. Bueno. ¿Qué más? Mira. Eh, vamos a ver. Compré. De mona de zinc mmm, Creo que no compré los papeles. Que solamente compré eh, los chipboard ¿Veis? De. Que vienen. Bueno, ahora los saco y lo enseño. Pero compré estos chisboas para hacer adornito esta es de niña veis este de marinerito este de coche y cosas de esa Bueno, ahora me enseñaré marinerito y marinerito y esta de bebé niña luego al final os hago un barrido y os lo enseño que más no sé me apareció este cartón ahí que no sé si es que me lo habrá metido ella no lo sé cartón ahí bueno ahora a lo que vamos mira compré de graphic 45 esta colección que ha salido nueva que es de perro y gato y me encanta vamos a abrirlo de esta cogí los básicos que son estos que supongo que serán a doble cara mira a ver si lo puedo poner así y los veis, ¿Veis? mira son manchitas, este y este es igual, trae dos de cada. Pues estos serían los básicos. Vale, son de 12 por 12. Y me gustaron y bueno, qué grafi mm, me encanta. Y os voy a enseñar lo que es la colección que es esta, vez Aquí hay un gato, aquí hay un perro, que Rockefeller. Y es una colección que trae su su sticker. Vamos a verlo. Pongo esto aquí. Mira. es una colección no es de luz pero porque no trae los cartones los die cut estos son pegatinas que oye no son finitas ¿eh? mira trae una numeración algunas con gatos aquí hay un gato aquí hay otro y otros con perros ¿Okay? con banderines y esta sería la colección esta sería la colección de los perros y los gatos y le cogí mira los daikut que luego hago una pasada para que o los precortados para que lo veáis son daikut. efímeras pone bueno pues este vale que es el de perros y gatos luego os lo enseño y por último bueno por último no enseñaros que cogí esta colección que de hortalizas, del campo y tal Y me gusta un montón A ver por dónde se abre Porque yo no veo aquí por dónde se abre Creo, aquí Es de Mintai, de 12x12 Y es que los papeles la verdad es que de Mintai me gustan mucho Cada vez me gustan más Creo que llevan también una hoja de Dai Miradla, aquí está Me recuerda mucho al mercado de, de flores ¿Os acordáis? Pues me parece muy bonita esta colección, muy colorida, me gusta mucho últimamente, me está gustando mucho el ¿eh? la verdad. Y ahora sí, por último enseñaros, ah mirad, que acabo de encontrar, que aquí están los chipboard de, de los perros y los gatos. ¿Veis? Estos es, eran los efímeras y estos es los chipboards. ¿Veis? Y que los cogí también. Estos están guay y ahora por último enseñaros que no cogí los básicos porque tengo básicos de halloween pero sí que cogí la colección de halloween veis de gráfico 45 que me parece súper bonita vamos a abrirla y os la enseño mirad estas son las pegatinas veis que son muy bonitas son para halloween y me parecen súper bonitas Y paso a enseñaros la colección No pone que sea de luces Si fuera de luces traería también los lo chipboard Este nada más que trae las pegatinas Estos son los papeles, tendrían básicos también y los sacaría ya también en preventa, pero como yo tengo un stack de papeles de esos que vienen 180 papeles de Halloween, pues siempre hay alguno que le va y, y no los compré. Solamente compré la colección con las pegatinas que los lleva. Mira, aquí están los chipboard, ¿ve? Porque como no es de luces no los trae y los efímeras que ahora os lo pongo encima de la mesa y, y os lo enseñaré. ¿Vale? Os voy a enseñar todo lo de Fimera, Pero antes quiero enseñaros que Rocío, por la compra, ella siempre manda algún detallito y esta vez me mandó... A ¿Vale? que lo voy a poner aquí. Mirad, estas cartulinas que ella, yo creo que son trocitos de colecciones, ¿veis? Que ella corta. Pues que yo diría. ¿Veis? Estos son los grandes. Y aquí después me mandó chiquitos Qué bueno para hacer un tag. ¿Veis? Pues siempre vienen bien. A mí me gustan, la verdad. Estos son los efímeras. Que los voy a enseñar ahora. Estoy mirando. A ver si se me ha quedado algún algún trocito de esto por aquí pero no, no veo ninguno creo que no no creo que no pues me mandó esto y mira que me ha encantado me ha mandado estos charms que son coronas en color así como bronce son chiquititas pero son muy monas y me encantan son de Scrappy Berry y me gustan un montón es que son muy bonitas y después pues enseñaron que mira lo que me lo que me ha mandado. A ver, voy a coger primero. A ver, mira, para liarlo las madejas de hilo. Que esto lo hace ella y lo vende ella. Mira qué chulo, de varias formas y tamaño. Creo que no hay más. Sí, eso ya está. Mm. Me lo mandó en el sobre que estoy mirando por pues si se me ha quedado alguno. Esto también hace escándalo, ¿eh? Bueno, pues me mandó estos cuatro, las tarjetas, las coronas y ahora paso a enseñaros que más me mandó. Mirad qué cosas más manas, Está hecho en madera. Y este es el pato Donald de chiquitito. Son chulísimos, ¿eh? Mirad. Daisy. Vamos a poner esta a esta es Daisy, de chiquitita, que son buenísimos, y por último, Mickey y Mini en chiquitito, me ha encantado, para pintarlo, para... me gustan un montón, así que en breve pintaré uno, a ver qué tal me sale, a ver si tengo colores, porque muchas pinturas yo no no tengo estaba comprando poquito a poco pero ya sabéis que se me salió la negra y, y de la negra no tengo más que un recuerdo malo además bueno pues todo esto me lo mandó rocío de regalo y ahora que acaba de llamar la cartera que por eso he colgado os voy a enseñar que en wallapop que en wallapop a una chica es que la pobre es que ha tardado muchísimo en llegar pero bueno no viene certificado me lo han dado por aquí voy a abrirlo a ver voy a coger una tijera y voy a cortarlo arriba porque son papeles pues se lo compré a una chica que se llama Laura aquí lo tengo Mira y tenía que vendía ella los papeles que son bueno son caros y difíciles ya de encontrar mira hay machos es con detallito la muchacha esto que son de, ¿de quienes de Magic Hall, y me lo vendió que los tenían gua la pop y yo los vi y yo tenía un intro que ya no hay que correr con maya y yo sé que a ella le encantan estos papás y dije bueno pues mira he encontrado la oportunidad digo, y los voy a coger pero bueno ya maya que siempre está súper liada y siempre tiene un montón de compromisos me ha dicho que sin prisa que lo dejemos más para allá de las vacaciones me he dicho vale porque la verdad es que yo ahora tampoco tengo unos días muy tranquilos entonces os voy a enseñar veis que ya ya harta de vela pero yo no está la de las camaritas gracias Laura ahora te voy a escribir para que te quedes tranquila que la chiquilla me decía ay todavía no te ha llegado y es que y le dije pues no todavía no pero espérate vamos a esperar un poquito más ay es que estoy inquieta digo no te preocupes mujer o sea que la chiquilla la recomiendo porque se ha tomado muchísimo interés y vamos y ella por la compra de esta colección vale pues ella me ha mandado un detallito que graciosa la chiquilla Mira, me ha mandado estos detallitos. Bueno, que vamos a verlo, porque ya que se ha tomado la molestia la muchacha. A ver, mira, ¡ay, qué mono! Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten, Laura. Mira, qué graciosa. Mira, la no, chiquilla. En Instagram se llama Laura Scrappy, con dos P. Yo no la no, no tengo, te seguiré. Ahora te buscaré y te seguiré. Y me ha mandado estas pegatinas que es para ponérselas a, a la foto, ¿vale? Eh, lo que se Mira, ¿veis? Esto se dobla así y se pega y ahí se va ponérselo a la foto. Eh, la esquinita de la foto, eso. Que yo me explico como un libro cerrado. Pues me ha mandado toda esta. Muchísimas gracias. Y me ha mandado mmm, maderita. estos banners estos banners me ha mandado este clip de flamenco un caballito de mar demasiado la chiquilla la verdad mira esta hojita este corazón de maderita una mariposa y esta florecita una como esto del del teddy también viene en blanca una es plástico ¿eh? no es de verdad yo no compro bicho de verdad Disecao. una estrellita de mar un, un botón que se ha partido que era un ancla pero no te preocupes yo de esto tengo y este también mira se pega y se queda bien y este que lleva florecita y es de madera pues muchísimas gracias Laura de verdad porque a chiquilla vamos se ha tomado del interés más grande del mundo y, y mira, me ha mandado unos detallitos y todo. Jo. La colección la pagué a 6 euros. Que creo que está muy bien de precio. Porque en eh, las tiendas de rebaja. Hay, hay gente en gualapó que lo tiene más, claro, más caro que en las tiendas de rebaja. ¿eh? Eh, esto me lo guardo porque te voy a buscar ahora. Y el este lo no tengo que pegar. Eh está vivo que digo que hay gente que en Guadalajara lo vende más caro que lo vende en las tiendas ahora de rebajar y que esta muchacha lo tenía a 6 euros está la colección completa y dije bueno pues me la quedo y la chiquilla mira aparte ya os digo que mmm, allí me estaba guaseando que se me había llegado que tal que estaba preocupada digo no te preocupes mujer vamos a esperar un poquito más a ver si llega y ya por fin me llegó eh, hasta aquí el vídeo de compra. Ahora voy a grabaros lo efímera de todo lo que os he enseñado. ¿Vale? La que se quiera quedar, ver lo que los vea. Y la que no, pues ya no voy a enseñar más compras. Esto entra dentro de las compras, pero bueno, ya sabéis. Es el final del vídeo. Gracias por verme. Gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre estáis ahí. Y me veis. Y nos vemos pronto cuando queráis. ¡Chao! ¡Cuidado! ideas para scrap en youtube encontré un canal sus papeles sus troqueles y sus contras a graneles intercambio regalitos tutoriales bien descritos y la amistad con sus rues papel